hablaré de una bacteria que se puede comer hasta lo más tóxico y que podría ayudarnos en un futuro. Se trata de un descubrimiento hecho por Miranda Wang y Ginny Yao. Y no, no hablo de ese Yao. Dos personas que son estudiantes de Canadá tuvieron la idea de destruir el plástico y convertirlo en materiales valiosos como el oro. Pero cómo lograron esto, ya les voy a contar. Se trata de la indionella, la cual es una bacteria que es capaz de destruir el plástico hasta el tipo de plástico más tóxico que de hecho es un tipo de plástico que no solo está en basureros y en lugares así, sino en maquillaje, comida en este caso, la indiolela hace el rol de agarrar el plástico y hacer una clase de separación de partículas que hace que coloque par partículas diferentes y convertirlos en otros materiales esto comenzó con nuestras dos biólogas estaban en su último año de colegio en su mismo curso se fue de excursión a Vancouver, y mientras los demás compañeros disfrutaban y reían ginny y Miranda estaban pensando y observando cómo es que el río de uno de los parques más preciosos de Vancouver estaba tan contaminado y dañado y buscaron la forma de eliminar toda esta contaminación para volverlo en cosas valiosas y buenas para la naturaleza. Para ello se fueron a una de las universidades más prestigiosas de Canadá en donde uno de los profesores de ciencia de esa universidad les ofreció y les dejó usar un laboratorio para que pudieran hacer sus investigaciones allá. Lo que les dio el resultado del descubrimiento de una bacteria que es capaz de comer el plástico. Grandes cantidades de plástico, lo que según ellas podría ser una solución para la cuarta parte de la contaminación. Los links de ellas se los voy a dejar en la descripción y también se los voy a dejar aquí arriba por si quieren ver. Ahora sí, sigamos con el video. Esto les hizo ganar premios como los Rolex Awards for Enterprise y también otro premio de biociencia. Pero cómo pudieron llegar a todo esto, de pasar a que el plástico dure más de mil años enterrado en la tierra hasta que se pudra, a ah, solo en seis horas. Ginny se fue a la Universidad de Toronto y Miranda a la de Pensilvania estudiando materias parecidas pero relacionadas en general con la biología. Y antes de graduarse decidieron llevar su logro más allá y crear una compañía llamada BioSelection pero mm. ahora se llama NovoLoop y ahí dieron su salto a la fama. Te les voy a hacer de la manera más simple de cómo hacen todo este proceso. Todo lo que hacen es coger el plástico y por medio de un largo proceso Quitan algunas partículas de plástico y ponen otras creando materiales valiosos, como si fueran legos. Quitas bloques y también pones otros y creas algo nuevo, solo que en este caso con partículas. Y así hasta hoy en día incluso han hecho charlas TED sobre el tema. Y hablan sobre cómo ellas tratan de disminuir el plástico lo menos posible. Y así continúan creando diferentes cosas por medio de este proceso y de esto podríamos sacar que una pequeña idea podría ayudar al mundo así sea de cualquier tema en general así que si tú estás viendo este video y tienes algo, algo pensado en la cabeza que quieres hacer pero te sientes subestimado por hacerlo cree en ti y trata de que no se te olvide esa idea porque hasta podemos decir que esa idea que tú tienes hasta podría ser una gran idea pero que la mucha gente la subestima y que hasta tú la subestimas pero nada es imposible Así que confía en ti y ya verás que todo va a salir bien.